Este es el as de diamante, ey. Parece que hoy en día todos son ecologistas. Haciendo canciones con pura basura. Con ritmos repetidos y letras recicladas. Más de lo mismo, creatividad nula. Traigan a la mesa algo que sea novedoso. Soy un artista con gula. Formula algo ingenioso que haga ruptura, toda estructura. Yo quiero que comprendan que al fin entienda que existe una gran diferencia entre las copias baratas de y que según ustedes son solo referencias. Original, si copiarla a los demás, siempre mantén tu propia identidad original. Siempre natural, así resaltarás entre los demás original. Con tu sello personal, sin robarte propiedad intelectual original. Te hace especial Toditos, toditos, toditos son unos clones Toditos, toditos son pobre imitaciones Toditos, toditos, toditos son iguales Similares, sin distinciones Rompe los paradigmas, monta tu propia base, Derrumba la rutina y olvídate las clases Crea tu propia historia, partiendo desde cero Sé valiente y enfrenta las críticas sin miedo Al que mire para atrás se convierte en sal Aferrado al pasado, nunca avanzarás El río se cruza, siempre con valor a Contracorriente como lo hace el salmón Ya, ejemplificar ejemplificarle letras que una canción bailada.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 el distinto te hace especial Así que atrévete, te, te atrévete a equivocarte Porque si no, nunca vas a superarte Aunque las críticas te lluevan, entiende Lo diferente siempre asusta a la gente Así que no, a la monotonía no Dale usa tu imaginación Que en cualquier momento Llega la inspiración Original, si copiarla a los demás Siempre mantén tu propia identidad original Siempre natural, así resaltarás Entre los demás original Personal, sin robarte propiedad intelectual original Sin tener que imitar, ser distinto te hace especial Toditos, toditos, toditos son unos clones Toditos, toditos son pobres imitaciones Toditos, toditos, toditos todito son iguales Similares, sin distinciones No hay nada nuevo, no, no hay nada nuevo, no No hay nada nuevo debajo del sol No hay nada nuevo, eso es verdad Pero no, por eso todo tiene que ser igual Así que no, a la monotonía Que en cualquier momento sí, sí, llega sí, la inspiración original, original, original, original. Toditos, toditos, toditos son iguales, son solo una fotocopia. Te escuchaste una canción de ellos y ya te las escuchaste todas. Ah, ah, ah, ¿cómo? Este es el as de diamante. Ey, ey, dímelo. Freestyle manía potente. Yo, man. Yeah, yeah.